Constitución Política de la República de Nicaragua Capítulo 5. Derechos Laborales Artículo 88 Se garantiza el derecho inalienable de los trabajadores para que, en defensa de sus intereses particulares o gremiales, celebren con los empleadores... 1. Contratos individuales. 2. Convenios colectivos, ambos de conformidad con la ley.